A través de este proyecto lo que queremos plasmar es justamente facilitar a nuestros, a nuestros gurises de, de la ciudad de Paraná conocer la facultad, conocer la universidad pública eh, desde otro lugar, como, como, como jóvenes, casi como niños algunos. Eh, es una manera de integrarlos. La actividad que estamos haciendo hoy es una actividad, que, es una actividad recreativa, una actividad deportiva y que luego se complementa también con otras actividades de tipo académicas. Pero nos parece importante comenzar eh, por este tipo de actividades porque es una manera de facilitar su inclusión en la Universidad y es una manera de hacerlos ver que la Universidad también está pensada para ellos. Tiene como objetivo acercar a la Universidad Pública a los barrios de, más alejados de la ciudad, ¿no es cierto? Que poder acercar la facultad al barrio y que el barrio también se acerque a la, a la facultad. Y en ese marco el proyecto hoy estamos dando comienzo como actividad de apertura con una muestra deportiva que los chicos muestren lo que se hace en el barrio y bueno que además se puedan sumar estudiantes para, para generar un vínculo también con la, con la universidad. Esto es una muestra que hacemos habitualmente en el, en el barrio con distintas estaciones deportivas para que los chicos y los gurises nuestros tengan la la oportunidad también de ver algo distinto, no solamente la actividad que estamos acostumbrados, que es el fútbol o las disciplinas masivas. Esto educa dentro del marco de extensión, creo que es sumamente importante la apertura de la UNER con nosotros y con el barrio y con la familia. Y creo que es una gran oportunidad que, que interactuemos y seamos parte de, de toda esta acción. La universidad, los estudiantes, docentes, y los grises del barrio y sus familias.